Hola, yo me encargaré de darle un breve resumen de lo que sucede cuando usted solicita una hipoteca con el Equipo Casas. Primero, uno de nuestros especialistas se reunirá con usted. Él o ella chequeará su puntuación de crédito y le ayudará a conseguir todos los documentos necesarios del banco y del trabajo. Luego, su archivo se le pasará a la aseguradora para un repaso final y usted recibirá una carta de aprobación. Después de eso, empezará la búsqueda para una nueva casa con su agente de bienes raíces. No se preocupe, con gusto le ayudaremos con cualquier cosa. Cuando usted encuentre una casa y firme el contrato, su archivo se enviará a nuestro procesador. Estaremos trabajando arduamente a fin de que se cierre su préstamo a tiempo y sin problema alguno. Una vez que cerremos su préstamo, todo estará listo para que pueda disfrutar su casa nueva.